Taylor Swift ha lanzado la versión regrabada de su álbum Fearless como parte de un plan para tomar el control de su catálogo anterior. La superestrella del pop compartió Fearless el viernes. El original fue lanzado en 2008 cuando ella era una estrella de la música country de 18 años. Vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo y ganó el premio al álbum del año en los Grammys.